Eh, soy Angelina Justo Ampuero, eh, soy psicóloga del Programa PASE. Eh, durante el año pasado y este año hemos estado trabajando en la implementación de este programa que está dentro de las líneas de equidad de los programas gubernamentales, dentro de la política pública en el país. Y se ha enfocado principalmente en realizar actividades que propicien la ampliación de expectativas vocacionales en los estudiantes y también en el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales. Mi experiencia en el programa PASE ha sido eh, muy positiva, eh, me ha permitido conocer realidades de la quinta región que no conocía. A mí en lo particular me gusta el trabajo con jóvenes y también eh, aquellos trabajos que hagan un, una conexión entre la, la educación secundaria y superior. Entonces, en ese sentido ha sido una súper buena experiencia. Eh, también resta, rescato mucho durante este año el trabajo que, que se ha generado con el equipo ejecutor acá en el programa PASE, eh, con quienes, con los compañeros hemos podido tener muy buenas relaciones laborales y, y eso ha permitido poder ir consensuando puntos de encuentro desde cómo entendemos la educación y cuáles son aquellos principios que tienen que regir este trabajo. Siento que ese trabajo ha sido muy provechoso y ha permitido como, eh, consolidar finalmente los ejes temáticos que queremos tratar y cómo se va a proyectar el trabajo para este año. Así que eso me tiene muy contenta.